En este video vamos a ver cómo hacer una edición en la Vista Arrangement. Voy a seleccionar la rejilla estrecha. De esta manera cuando yo hago un zoom in, la rejilla se ajustará automáticamente. Sin embargo, a veces yo voy a seleccionar 8 barras. O voy a seleccionar una barra que es un compás. Pero por el momento yo voy a seleccionar la rejilla estrecha. Una de las opciones básicas es, por ejemplo, seleccionar varios clips simultáneamente. Manteniendo presionando Shift. Y una vez que hemos seleccionado los clips que queramos mover simplemente los arrastramos a donde nosotros queramos no importa cuál de estos seleccionemos siempre y cuando la selección esté dada en múltiples clips y de esta manera podemos moverlos todos al mismo tiempo también al tener seleccionados múltiples clips podemos aumentar o disminuir el tamaño en loop observen que todos los clips aumentan o disminuyen en loop como pueden ver este clip tiene una duración de un compás, al yo arrastrar hacia la izquierda o hacia la derecha, podemos aumentar el loop en incrementos dependiendo de la rejilla que tengamos seleccionada. Por ejemplo si yo selecciono una barra, los incrementos o decrementos será de una barra o de un compás. Y esto también ocurre si seleccionamos múltiples pistas. Para copiar y pegar un grupo de clips simplemente vamos a arrastrar y seleccionar el grupo de clips que queremos copiar. Con control C copiamos y vamos a seleccionar el área donde queremos pegar, por ejemplo aquí. Y con control V pegamos, así de simple. Sin embargo como les he estado explicando en videos anteriores podemos duplicar con el atajo de teclado con control D. Y como pueden ver se duplica la selección automáticamente voy a darle control z para deshacer la última acción otra forma sería manteniendo presionado control y arrastramos sobre cualquiera de los clips sobre la barra del color obviamente y observen que se duplica de una forma muy simple si yo quisiera por ejemplo separar un clip voy a seleccionar la rejilla estrecha por ejemplo este clip lo quiero separar a la mitad Simplemente voy a seleccionar dónde quiero separar, por ejemplo a la mitad. Y con control E separamos otro control E. Ya tenemos dos piezas independientes. Prácticamente es como si hubiéramos cortado el clip a la mitad. Inclusive podemos realizar más cortes. Con control E. También podemos utilizar edición y seleccionamos la opción dividir pero es más fácil con el atajo de teclado control e de esta manera nosotros ya podemos editar de una forma muy rápida otra opción muy útil es duplicar el tiempo seleccionamos un rango damos clic derecho en la regla de arriba, en la regla donde vemos los compases y seleccionamos la opción duplicar tiempo lo que va a hacer es duplicar los clips que tengamos seleccionados y los clips que tengamos a la derecha los va a desplazar. Sin embargo también existe lo opuesto. Vamos a eliminar el tiempo. Y observen que todos los clips los arrastra hacia la izquierda. Ya para finalizar, si quisiéramos por ejemplo este clip MIDI crear una pieza de 8 compases. Observen que este clip MIDI es de 2 compases, pero si yo quisiera que tuviera la duración de 8 compases... Vamos a dar botón derecho y seleccionamos consolidar o el atajo de teclado control J y observen que ahora el clip mide 8 compases. Y esto también lo podemos hacer con los clips de audio. Seleccionamos el clip y control J y lo que va a realizar es una consolidación del audio y esperamos a que renderice el audio. Y una vez que termina ya tenemos un clip de audio de 8 compases. Y bueno amigos estas son las herramientas básicas de edición en la Vista arrangement. los espero en el próximo video.